¡Saltar! Que estoy como estás tú Baby dedo, baby dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Señorita Buffett sentada en una banca Comiendo su cuajada y suero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 Soy el otro.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 Dando órdenes a sus hombres había como un millón Yankee Doodle do, ya Yankee Doodle do, grande Escucha el ritmo de la música y se hábil con las chicas Yankee Doodle do, sigue así, Yankee Doodle do, grande Escucha el ritmo de la música y se hábil con las chicas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 la creada en el jardín tendiendo la ropa cuando bajó un ave y picó su nariz.